Yo como periodista hago todo lo que hay que hacer, uh -huh. Pero de todos los medios, hoy es la que más me atracciona atra la radio. Hace cuántos años ya en Newell. Y muchos, no sé. Perdiste la cuenta <risa> mucho, en un momento. Sí. No te acordás. En, en multimedia, sí, llevo muchos años acá. Lo que pasa es que yo llegué a, a este multimedio en Will, pero no, uh -huh. yo, yo no llegué a hacer radio. Estaba Jorge Sosa. Uh -huh. Y llegué para hacer. Yo trabajaba en el diario Mendoza, en el diario Hoy, que se llamaba Después. Uh -huh para hacer, se, está, se estaba pergeneando la revista de primera fila Ajá. Como yo era periodista de diario Me llevaron a Radio Unigüil Y estábamos trabajando en una oficina muy cerquita de la red Entonces me cruzaba Y hacía espacios en el programa de Gordo Sicilia Carlos Marcelo claro. hacía Columnas de cine, todo Bueno, me fui metiendo, metiendo Y ya después terminé en primera fila, en la radio Y ya no paré más Y ahora en primeras voces, bueno, ya hace muchísimos años sí. Yo te digo, es re loco decirlo Pero sos la voz de mi infancia no es no, no ningún personaje animado, claro. ningún personaje así pensado para los niños, porque yo lo iba escuchando al Andrés cuando iba al colegio. Claro. Entonces era la todas radio. las mañanas, nos subíamos claro. al auto con mi papá y era esa voz que acompañaba y yo no me imaginaba tu cara. Hasta que me tocó laburar en la radio. este era el Andrés, y de y quedan, a Andrés, a Biel, todos los días! Bueno, el otro día yo hago un programa de streaming con Floyd TV. Sí. Se, sí. El, que se llama El Rojo Vivo, y llevamos jóvenes periodistas. Había uh -huh. una chica jovencita de segundo año de comunicación. Ajá. Me empezó a hablar, claro, me dijo mi papá, qué sé yo, que te escucha, claro. claro. Ahora vas viendo a todos los hijos de los papás que nos escuchan, nos han venido escuchando cual. todos estos años, que bueno, que también nos tienen por, por carácter transitivo. Por supuesto. ¿Qué significa para vos hacer radio? Y la, la radio, sabes lo que tiene respecto...? Estamos hablando de los medios tradicionales, porque sí. ahora hay que ir incorporando Tal cual, todo, tenere todo tenere el ida y de vuelta de, lo, de las redes sociales. Sí. Una época que se llamaba el broadcasting, que era toda una comunicación vertical. Nosotros bajábamos, escribíamos es los diarios y le bajamos en línea a la gente, la televisión también y la uh -huh. radio también. Hoy ustedes saben, hoy se ha horizontalizado mucho. Sí. Estamos uh -huh. todo el tiempo en línea, trabajando todo el tiempo real y en línea con los oyentes los, o con los televidentes los uh -huh. estamos escuchando. Tal cual. Y de todos los medios, de los tradicionales estoy hablando, el que tiene más feedback con el público es la radio. Sin duda, Sin duda. es una respuesta inmediata. Claro, es inmediata, es muy popular, sí. porque en la, en la televisión, bueno, nosotros somos parte de la imagen, uh -huh. por ahí la gente a veces te está mirando y no te está escuchando. Claro. El tipo que te escucha en la radio te escucha. Uh -huh. y sabe. Está pendiente. A veces, Por ejemplo, a mí en la radio, en la tele me ha pasado que he dicho cosas y que después la gente me encontró en la calle y me dice, te vi en la tele, no sabe bien lo que dije. Claro. En la radio, sobre todo los uh -huh. programas periodísticos porque el programa de música todo la gente sabe al dedillo lo que estás diciendo uh -huh. y hay otra cosa te saca al segundo el estado de ánimo que vos tenés no lo puedes no lo podés mascarar sin sí, no dudas si yo estoy triste no puedo mentir que estoy alegre no. porque se te nota en la voz. más cuando uh -huh. llevas años que la gente te conoce claro, un ¿eh? más se te nota todo en la radio también. Andrés ¿Sí? pregunta perdón Clarita preguntaba de, de la radio pero qué significa para vos ni Will ¿Qué te dejó ¿qué te deja Ni Will y qué le has dejado vos a Ni Will? ¿Qué sentís que, que esa comunión que existe entre los dos? Y son años, tantos años, porque aparte de Will, no solo es la casa tuya, uh -huh. pasas más tiempo en Niwil que en tu casa, ¿Sí? tu familia, la gente se va renovando, pero también hay gente que yo soy compañero de muchos años, no solo en el micrófono, sino en todo el entorno. Pero además tu puente a la gente, uh -huh. ¿entendés? Y al ser tu puente a la gente es una cosa muy especial. Porque cuando es lo que decís vos, por ahí, qué sé yo, va a un negocio, a lo mejor la gente no tiene tu cara, te escucha, te dice, no sé, un kilo regalos. de pan, y dice, ah, esa es la, ra la voz de la radio, sí. el tipo que escucho toda la mañana. Porque aparte vos no ponés una voz así como no, especial, no, no, no. es la voz que tenés ahora. No, no está yo no tengo claro. voz locutor, qué sé yo, yo hablo así en, cuando voy a la panadería o cuando estoy en la radio. Claro. Si y la gente es te escucha, entonces ese puente es muy groso, ¿entendés? Es muy uh -huh. potente. Tal cual. Andrés, vos sos un periodista que muchas veces, en muchas ocasiones, se ha animado a decir quizás lo que muchos no se animan, ¿no? Opiniones quizás un poquito eh, polémicas, si se quiere, pero no polémicas, manifestando tu opinión simplemente. Sí, ¿Cómo te llevas con esto de, de tener, quizás gente que está del lado tuyo o algunos detractores que mandan audios Gabriel y toda la gente que... ¿Cómo te llevas con eso? Y al tener discusiones claro. quizás tan acaloradas a veces con algunos políticos... Sí, sí, hay que aprender a administrarlo. Primero... Sí. Eh, una cuestión personal, a mí no me gustan lo, lo, los periodistas o los conductores que quieren ser políticamente correctos y quieren uh -huh. llevarse bien con todo el mundo claro. y que son anodinos claro. ¿eh? quedar bien con todo Tibios. el mundo no se puede claro. yo siempre digo, Tibios. o tenés que quedar bien o mal pero fuerte, ¿entendés? Uh -huh. porque uh -huh. cuando te volvés anodino y más hoy que tenés tanto zapping tanto streaming, sí. te, la gente te deja de ver, entendés, uh -huh. porque algunos te escuchan porque comparten lo tuyo o para insultarte, como digo, si, para putear. No. Sí. no importa. Lo importante es que vos produzcas algo en la audiencia uh -huh. o, en, o en los televidentes. Eso para mí es muy importante. Y segundo, hay que saber administrarlo. Por ejemplo, yo me corrí, al principio no lo sabía bien, en las redes no, no, no polemizo pues, con nadie. Uh -huh. Nadie. ¿Entendés? Lo uso en las redes, sobre todo Twitter uh -huh. en Instagram, que son los que yo manejo, para informar las cosas que yo hago, la radio, en mi actividad profesional. Pero no le das cabida. Y no me meto en ninguna pelea, parental. porque estoy los... harto de la pelea en las redes. Es que ah. sí. Siempre yo discuto con Ricardo Montacuta, la uh -huh. mañana, en el pase. Sí, sí, porque sí. Es, por eso se engancha. Uh -huh. Vino un tipo, lo puteo, claro, los ecologistas, o no sé qué, se engancha y le digo, no, no te metas en esa. Uh -huh. Porque no tiene sentido, porque la, lo mismo que los mensajes violentos que, visto que en los diarios que empiezan a, sí, a uh -huh. comentar las notas, uh -huh. la, los medios canalizan también mucho de las frustraciones de la sociedad. Sin duda. Sin duda. Sí, Está bien de última, pero uh -huh. engancharse uno y si alguien te insulta y o te... A ver, o disiente de vos, tiene derecho a parte. Por supuesto. A ver, yo opino que vos sos, suponerle un pésimo gobernante o que sos corrupto, y por qué vos no vas a tener derecho a opinar uh -huh. cosas vos, parecidas claro. de mí. Yo no me ofendo. Cuando opinan cosas, dicen, no, porque los periodistas no somos intocables. Uh -huh. Si yo quiero tener el derecho de opinar fuerte, cuando opinen fuerte sobre mí, hay que bancársela. Y me la banco, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Nunca te claro. has arrepentido, Andrés, de un comentario, de alguna opinión? ¿Siempre ha sido congruente con, con lo que has dicho? No, a veces sí, o a veces, qué sé yo, uh -huh. viste, cuando reflexioné en tu casa, si me, sí. me fui de tono, me claro. pasé para el otro lado. No, uno reflexiona, tenés que reflexionar. Por eso es importante escuchar a la gente que te siente de oh, vos, porque te ubica en algún lugar. O sea, eh, no lo había visto esto, ¿entendés? La verdad que acá le escapé y uno ustedes les pasa, estamos en el vivo. Sí, claro. estamos. sobre ver. la vorágine y va saliendo. De... Estamos Después sometidos a errores ¿sí? permanentes. Sí, no Entonces hay que saber enmendar, hay que saber, por lo menos, por lo menos uno internamente tiene que saber que metió la pata, pues uh -huh. si no, no te corregís nunca. Uh -huh. Y una vez que salís de la radio, Andrés, que terminás el programa, mi, el programa me imagino que nunca descansa, ¿no? Tu no, vida de periodista no. todo el tiempo informando. y no podés, no podés. Claro, no te Yo... puedes desenchufar. A veces en la noche mi mujer me saca los programas periodísticos porque está podido, <risa> y tiene razón. Entonces vemos Quiero una ver se la serie. Claro, <risa> vemos una serie vemos Breaking Bad, ponele. Pero antes de acostarme tengo que chequear, porque ¿Sí? como yo empiezo, te claro. me levanto a las 5 de la mañana, claro. tengo que saber con qué me acosté. Por ejemplo, una vez me estaba acostando uh -huh. y había sido el atentado a Cristina y claro. venía la, la cosa, el, el mensaje del presidente. Te podías acostar sin saber eso, es no, ¿no? Claro. lógico. Porque sin además menos. cuando te va a acostar. Empezás a reflexionar lo que vas a decir al otro día Y cuando te levantás tan bien Entonces vas ganando tiempo Sin duda. Pero es sano desconectarse A ver, yo cuando salgo a andar en bici O a caminar, uh -huh. no llevo auricular Y a mí me llama la atención la gente que lo lleva uh -huh. Es momento que vos tenés que estar en plague. sí En un momento del sí, día hay que desconectarse Que salir, sobre todo el teléfono ¿Viste? Uh -huh. sí, Porque es sano para uh -huh. la mente Hay uh -huh. que, hay ¿Es que tu, cortar ¿Es tu cable a tierra, podrías decir? ¿Salir a dar una vueltita en bici? Andar en bici, uh -huh. a, a hacer gimnasia o leer uh -huh. Bien, el, libro. el libro es fundamental para irse a otro planeta también uh -huh. todo el tiempo. Tanto que sobre todos nosotros que estamos las 7 de la semana metidos en la realidad, uh -huh. hay que ir cortando todo el uh -huh. tiempo y resetearle el mate. viste